JavaScript, pero aprender Node y sí, ver si lo puedo aplicar a alguno de los proyectos en los que estoy manejándome. parece que Node está muy en boga últimamente. Eh, en la empresa tenemos varios proyectos relacionados con NodeJS a manejar así un poco con más fluidez. ¿no? Y, y hacer un poco de networking con, con gente que esté trabajando con este tipo de tecnologías. Puedes aprender a tu ritmo, puedes aprender, a, puedes eh, consultar a la gente que está de voluntarios, todo lo que quieras. Es que me interesó bastante el tema de Node, el tema de la sincronía y tal, entonces, pues bueno, quiero profundizar un poquito más sobre ello sí, y, y a darle caña, que es lo que nos gusta y lo que nos apasiona. a todos. Estamos 23 de mayo de 2015. Estamos en mediados de una segunda edición de eh, Node School en el capítulo de Madrid. Aquí tenemos unos cuantos mentores que en lugar de hacer su trabajo están aquí charlando. Por favor, seriedad. Sí, bueno yo participo como mentor que viene a ser, pues nada, pues estar aquí echando una mano, pues a la gente que está iniciando, iniciándose en, en Node Estamos aquí echando un poco la mano, una mano a la gente por aquí. Tenemos como en torno a 40 personas. Es un evento de International Day, lo que quiere decir que estamos conectados con gente de Londres, de... Hay gente de todo el mundo, de Europa, de América... Los de Asia ya están terminando, y dentro de poco empezarán los de América. <risa> yes, lots of fun. Nos gusta Node nos gusta Javascript y queremos que haya más gente en la comunidad que vaya aportando, que haga charlas, que participe, que haga pull requests en, en nuestros repos. Os animo a que vengáis a, a los workshops que organizamos con Node.js Madrid porque son gratuitos, no hay que pagar nada, o vienes con tu portátil. Eh, veníamos sin saber nada, eh... Con ganas de aprender, nos hemos puesto manos a la obra. Y la verdad que he conocido a mucha gente interesante, he eh, eh, empezado ya a introducir un poquito en el mundo del Node y ya seguí por, por mi cuenta. Y se aprende. lo recomiendo a cualquiera que quiera empezar, tiene aquí ayuda, un montón de gente que sabe, a cualquiera le puedes preguntar, a los mentores, a los compañeros. Está bien porque él me está ayudando y entre nosotros estamos hablando los ejercicios. Siempre tenía ayudas, siempre venía gente, preguntaba si la experiencia era genial. Animar a que vengan más chicas, porque somos muy poquitas aquí, y sí que me ha gustado ver alguna más. La próxima vez tienes que venir tú a aprender sobre clausuras, sobre programaciones, sobre scripts, sobre novel, y un montón, sobre programación asíncrona, en fin, miles de opciones. Es una forma de programar distinta a la tradicional, que es me parece más divertida, más amena, aprender más. ¿no? So see you in the next Note School in Madrid.